Upa, sí, Facu, por ahí, rey. ¿En dónde estás? Piensas en mí? Quiero saber si aún me amas, hacia dónde vas aquí, esperando por ti, porque porquitita, ya no me extrañas como te extraño y tengo miedo oh, de que te olvides, de los te amo y de los te quiero, oh, y tengo tantos besos que ni te di. Tengo tantos besos que eran para ti Y ahora te pienso y aunque el tiempo pase Me di cuenta que no sos para mí Y te vas No fuiste mi primera ni soy tu primero Pero fuiste y eres única que quiero Ojalá nuestros problemas sean pasajeros Porque sin ti no puedo que mis errores los estoy arreglando Sé que no vas a estar toda tu vida esperando Ojalá otra persona no se te adelantando Solo quiero recuperar lo que hasta había soltado Y te vas Solo quiero encontrar una solución Y te vas No puedo admitir que el 4, -2, 4 -2 no funcionó Y te vas estar con Mili, pero no y te vas el tiempo dirá quién de los dos fue el que perdió el oh. culo. Muy lindo. La verdad. Un temazo te canto compuesto por él, con muy buenos acordes y pesis muy lindo.